tres ya. Vámonos. Bueno, yo soy Pedro. Yo soy María. Y yo soy Pepi. Soy Mami. Vamos por aquí conduciendo que hay una cosa muy importante que mañana es nuestro cumple. El de María y el mío. Nacimos el mismo día. Casi mamá a la misma hora. Casi casi. Casi casi. casi, casi. casi. Bueno, eh, mi madre también me tiene otra sorpresa que es mi regalo de cumple que es súper grande, que me dice que no, que no lo puede esconder. No, no, no. Que es súper grande y a mí me tiene agobiado, nervioso me tiene. Sí. Madre mía. Bueno, ahora vamos a comprar unas cositas para el cumple, porque van a venir unos cuantos invitados, y vamos a comprar así unos amigos, y vamos a comprar unas cuantas cositas. Todo lo que hemos comprado, madre mía, es un montón de cosas. No, de ello, que yo la amo. Y en el eh, donde hemos ido a comprarlo, eh, no. Había mucha gente y no se podía grabar. Entre la, la mascarilla y, y todo no se entendía. Bueno, que... Vamos a explicar un poco lo que hemos comprado. Hemos comprado banderines, rosa y azules. ¿eh? Todo rosa y azul. ¿Sí? Bien, más, ¿qué más? Globo. Esto. Rosa. Con y rosa y azul. Del vale. otro. El el otro rosa y azul, ay mira, y los números qué chulo los números me han encantado, eh, mira, sí. llevan un montón de colores, rosa, azul, globo, ay eh, mira las velas, son casi iguales, bola... eh, qué chulísimo, y esto también lo hemos Ese comprado, estos es la banderín de feliz cumpleaños, ya y no eh, y hemos comprado también estos gorritos, gorritos, que los enseñamos ahí, y la y piñata. Esta... Que no es la que más nos gustaba, pero es verdad que eran todos muy infantiles, ¿verdad, pa Pedro? Sí, eran, y esa es la que más sí salían hemos dicho. Bebé y. y no esa no es gustaba. la que hemos encontrado y ya no podíamos ir a ningún sitio. Así no. que... Ya hoy estábamos reventaditos. Bueno, y sí. mi banderín, que me súper encanta. Super y el guay, guay, que guay también. Que nos súper encanta. Hace un montón de cosas. Bueno, y hasta mañana. Que lo organicemos todos. Que lo organicemos todos. Todo. Allí pondremos nuestra cosa, bueno, bueno, bueno, increíble. Y uh, oh my god. Bueno, eh. Y esta es la sorpresa. Sácalo, pero con eso puesto. Exactamente. Venga, ahora María. A la de atrás, quita ahí ese, ¿vale? No, todavía no. Venga, María, ven aquí. Venga, un poquito más adelante. A ver, que te ahí el escalón. Espérate, quítate para atrás. ahí. Ahí. Venga, espérate, espérate, espérate. pero no quiere los papeles, pero es lo guapo. É, Maria! ¿Tiene que cuidarla? ¡Qué chula! A ver, a ver. ¡Hala! ¡Qué chula! ¡Palcoli! ¿Qué le hace falta para este año, palcoli?